Hola, qué tal queridos hermanos, un cordial saludo a esta hora de la noche, bienvenidos a este espacio de lexio, este espacio de oración. Vamos a preparar la palabra que vamos a meditar el próximo domingo que, que tendremos nuestra celebración eucarística. Eh, estamos en la novena del Espíritu Santo, este fin de semana celebraremos la fiesta de Pentecostés, ese acontecimiento de la historia de la salvación, el Espíritu de, de Dios que es, se infunde en esa comunidad cristiana primera y que lo saca de ese encierro. La primera lectura, el relato de los hechos de los apóstoles, es precisamente ese, ese momento espectacular, ese momento de gracia, ese momento de bendición, el Espíritu de Dios que llega sobre los apóstoles. El sábado tendremos la vigilia de Pentecostés, un invito para que busquen en su parroquia esa celebración bonita, eh, es, eh, llena de signos los dones, la luz eh, la, la aspersión, la renovación de las promesas bautismales tendremos la escucha de la palabra también es un momento de especial de bendición y sí que necesitamos, queridos hermanos la luz, la gracia, el Espíritu Santo en estos tiempos Vemos tiempos difíciles en nuestra parroquia ayer eh, uno escucha, escucha con tristeza la, la muerte, eh, cosas tristes que duelen en el corazón, que duelen en el alma. Y por eso creo que que más tenemos que aferrarnos de Dios, que más tenemos que pegarnos del Señor. Es un tiempo para orar, para orar. Hemos iniciado en nuestra parroquia hoy el trigo del Espíritu Santo, tres días de adoración al Santísimo. Orando a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Clamando a Dios que venga sobre nosotros Así que Los invito queridos hermanos Para que pues, vivamos este tiempo De gracia, en bendición Con docilidad a Dios Los relatos, los textos bíblicos De estos tres días también son unos relatos donde De la oración sacerdotal, Jesús orando Y siento Personalmente muchas veces El cansancio, el agobio Los problemas como usted Como yo, todos vivimos y estos textos de esos días, Jesús orando por mí, por usted, el Espíritu prometido que llega sobre su comunidad. Dios nunca nos abandona, queridos amigos. A veces ponen las cosas duras, económicas, salud, afectos, pero Dios nunca nos abandona. Dios está ahí sosteniendo, dándonos fuerzas. Pongámonos en la presencia de Dios y vamos a aclamar el Espíritu de Dios que venga sobre nosotros.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 Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar esta escalera espiritual. Vamos a empezar entonces ese primer escalón, ese primer paso, la lectura. Y vamos a escuchar de labios de uno de nuestros hermanos de comunidad la proclamación del texto de este domingo. Escuchemos muy atentos. Aquel domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa de las puertas, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Y les mostró las manos y el costado, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes», y añadió, «Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes». Sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá». Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos ahora a San Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Aquel mismo domingo por la tarde están reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Este es un detalle que, que nos narran los, los textos muy común antes de Pentecostés. Los discípulos están encerrados, están temerosos, con puertas trancadas. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes es el saludo por excelencia pascual La paz esté con ustedes, les traigo la paz Y es un saludo que, que en ese contexto del miedo En ese contexto del terror En ese contexto de, de estar encerrados Pues tiene una lógica La presencia de Dios trae paz La paz esté con ustedes, les traigo la paz, dice Jesús a unos discípulos temerosos les traigo la paz. A unos discípulos encerrados les traigo la paz. A unos discípulos ahí tullidos les traigo la paz. Y les mostró las manos y el costado. Jesús con este gesto quiere también dejar claro que no es un Cristo diferente, que no es un Jesús diferente. Es, es, es el Jesús que caminó con ellos, es el Jesús que vieron crucificado, que ahora ha resucitado. Por eso muestra... Las manos para que miren lo, los restos, los rasgos del sacrificio. Y les digo de nuevo, la paz esté con ustedes. Vuelve nuevamente el saludo pascual. Traigo la paz. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. En el, en el mensaje postpascual está precisamente también el envío. Que es muy común durante... Todo este tiempo, en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, vayan por todo el mundo, en San Marcos al final también, en San Lucas, vayan, Jesús los envía. Así como yo he sido enviado, así también yo los envío a ustedes, dice Jesús. Pero miren que en San Juan está este detalle. En, en San Mateo Jesús les dice, vayan por todo el mundo, bauticen, ta, ta, ta. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Aquí en San Juan está este detalle. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, que han perdonados. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. La primera, del Evangelio de este domingo. Un momentico, volvamos sobre el texto. Vamos a volverlo a leer cada uno. San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Bueno, vamos ahora a mirar las otras lecturas. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Cada uno en la lengua del Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones. Al oír el ruido acudieron en más y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Enormemente sorprendidos. No son Galileos todos esos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que cada uno los oía hablar en nuestra propia lengua? Entre nosotros hay Pardos, Medios elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en panfilia en Egipto, en la zona de Libia. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos prosélitos. También hay cretenses, y cada uno lo debemos hablar, de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. El relato nos deja ver cómo estaban reunidos, es el primer detalle, encerrados. El ruido, como un viento. Vieron aparecer unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno, y el Espíritu Santo, suscitó que hablaran en lenguas son los signos, los detalles de la manifestación del Espíritu en medio de la comunidad también vamos a mirar el test, la segunda lectura de la primera carta a los Corintios capítulo 12 hermano, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu, hay diversidad de dones pero un mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios pero un mismo Espíritu, hay diversidad de funciones pero un mismo Dios en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así también Cristo todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en el mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos debido de un solo espíritu ¿Qué me dice ¿Qué he escuchado ¿Hemos escuchado esos tres textos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Resaltemos alguna frase? Si quiere, escríbala ahí en el comentario del chat. Alguna frase, algún comentario que, que quiera hacer de los textos que ha escuchado. Jesús se presenta en medio de ellos. la paz esté con ustedes y como el Padre me ha enviado así también los envió a ustedes vamos a nuestro segundo paso la meditación respondemos aquí la pregunta ¿qué me dice Dios? ¿qué nos dice Dios a través de esta palabra generosa que hemos escuchado? Yo solamente quiero resaltar como Dios me dice, mira todos estos dones, toda esta multiforme gracia, toda esta cantidad de bendiciones. Víctor, para usted, para la iglesia, para la parroquia. ¿Qué le dice Dios a usted? Señor, escucho tu palabra que me invita a seguirte, que me invita a estar atento, que me invita a disponerme para recibir esos dones y esas gracias. Vamos a nuestro tercer momento, la oración. respondemos a la pregunta que le digo yo a Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta al Señor? Señor, gracias. Gracias por tanto, gracias por todo. Gracias por nunca dejarme solo. Gracias, Señor, por darme tu santo espíritu. Gracias, Señor. Por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 Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran. Vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Amén. Vamos a nuestro cuarto, a nuestro último momento, el quinto momento, que es la acción. ¿Cómo vivenciar esta palabra en el diario de cómo exponernos para que el Espíritu entre cómo vaciarnos para que Dios nos llene cómo vaciarnos para que Dios nos llene mis queridos hermanos quisiera invitarlos para que estos días busquemos confesarnos preparemos nuestra, nuestro examen de conciencia nuestra buena confesión para que Dios venga esta imagen de la mealla milagrosa que siempre está aquí en nuestro en este espacio donde comparto con ustedes la oración, la lección, las pildoritas la manifestación habla de que en las manos de la Virgen brotan muchos rayos y María le dice a la vidente, a Catalina Laure que muchas de esos, que esos rayos son las bendiciones de Dios, las gracias de Dios pero que muchos de esos rayos se pierden y puede pasar lo mismo todo el tiempo. Cuántas cosas Dios nos va a dar, pero nosotros no estamos dispuestos, nosotros no recibimos, nosotros trancamos la puerta. Dispongámonos, confesémonos, vayamos al Santísimo, recemos, oremos, hablemos con Dios, vaciémonos para que Dios nos lleve. Y que María Santísima interceda por nosotros.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 en el transcurso de estos días pueda preparar su liturgia dominical a, con esta herramienta, la Lección Divina. Buenas noches para todos. Dios los guarde y los proteja, queridos hermanos.